Bueno, vamos a empezar la segunda de las conferencias de esta novena edición de las jornadas. El ponente que ahora nos va a presentar es eh, Carlos Iglesias Fernández. Carlos Iglesias es eh, licenciado en Economía y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es director del área de Economía Laboral del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, profesor titular de esa, de esa misma universidad. Eh, ha sido beneficiado de la beca José Castillejo y del premio de investigación de la Fundación Vicente Mendieta. Tiene estancias en la Universidad de Birmingham, en la Universidad de Estado de México. Colabora con la Universidad Zauperta de Cataluña, con el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Como podéis comprobar, es un experto en temas de desigualdad de género. Ha publicado multitud de artículos en revistas nacionales e internacionales. Yo le conozco sobre todo de ser asiduo en congresos relacionados con la economía laboral, de uno que se organiza todos los años, bueno, cada dos años en, en Palencia, yo creo que así ha sido la primera vez que nos hemos conocido, y gracias a eso le hemos asaltado y le hemos traído aquí para que nos cuente algo. Eh, sí que voy a deciros, las transparencias están en inglés, lógicamente vosotros estáis acostumbrados a eso, porque nosotros lo hacemos en clase, no obstante, le hemos convencido para que nos lo cuente en castellano. Así que eh, lo que no, nos va a hablar eh, sobre el, el sector servicios, KIS y la brecha salarial de género en España. Y como va a ser más interesante lo que diga él que lo que diga yo, pues doy paso a Carlos. Bueno, pues muchas gracias. Eh, antes de nada me gustaría dar las gracias a la Universidad de Valladolid y especialmente a los profesores Ángel Martín y Alfonso del Moral por invitarme amablemente a participar en estas conferencias y también me gustaría daros las gracias por asistir eh, tan masivamente a, a esta ponencia. La ponencia que voy a realizar lleva como título «Reduce los servicios, la desigualdad laboral por género en España» el sector servicios, los KIS, que ya veremos lo que es, y la brecha salarial por género en España. El trabajo no es solo mío, sino que eh, lo he hecho junto con los profesores eh, Raquel Llorente, de la Autónoma de Madrid, y Diego Dueñas, de la de Alcalá de Henares. Eh, la exposición la vamos a desarrollar de acuerdo con el siguiente esquema. Primero voy a hablar un poquito, vamos a dejar claro cuál es el objetivo que persigue el trabajo y la investigación que está detrás. Después vamos a hablar sobre tres grandes ideas que son las que justifican el trabajo que hemos desarrollado. Un poquito de marco teórico, cómo explicamos o cómo la literatura económica explica que existan diferencias de salarios entre hombres y mujeres... Eh, metodología que hemos aplicado, muy brevemente, para que no nos perdamos, datos utilizados de definición de lo que son keys, de lo que son los servicios, algunas otras cosas. Y, finalmente, cogeremos los datos, los análisis, los aplicaremos y veremos qué resultados obtenemos y eh, subrayaré las que considero que son las principales conclusiones de la investigación y, sobre esas conclusiones, pues en la medida que el tema yo creo que se presta a que discutamos, pues seguramente que podremos eh, hablar acerca de hasta qué punto estamos de acuerdo o hasta qué punto lo que se concluye es interesante, es prometedor o, por el contrario, es frustrante. Bueno, pues el objetivo de, de la investigación que subyace o que sustenta esta ponencia es conocer en qué medida, con qué intensidad... ¿Hasta qué punto los servicios y, especialmente, un tipo muy concreto de servicios, que son los servicios intensivos sin conocimiento, que serían los KIS, son capaces o no de reducir sustancialmente las diferencias laborales entre hombres y mujeres? ¿Observamos diferencias de resultados económicos entre mujeres y hombres? ¿Hasta qué punto...? las mujeres y los hombres que trabajan en servicios y especialmente en servicios intensivos en conocimiento, experimentan mejorías respecto de la situación generalmente observada. Y teniendo en cuenta que dentro de esa definición general de lo que son diferencias laborales, los salarios, el gap salarial, es un elemento muy importante, pues eh, el trabajo se concreta fundamentalmente en conocer hasta qué punto los servicios y los keys, los knowledge intensive services, los servicios intensivos en conocimiento, son capaces de estrechar el gap salarial e incluso de modificar algunas de las características habitualmente asociadas con ese gap salarial. Bueno, pues este va a ser... El objetivo o Este fue el objetivo de la investigación y contestar a esta inquietud pues va a ser el objetivo de la ponencia. Lo siguiente que me gustaría comentar sería por qué hemos hecho el trabajo o por qué pensamos que el trabajo es interesante. Porque es interesante analizar servicios, eh, servicios intensivos en conocimiento y gap salarial por género. Eh, en mi opinión, existen tres grandes ideas eh, sustentando o motivando este trabajo. En primer lugar, nos apetecía saber qué relación existe entre la economía de los servicios, la economía del conocimiento y las diferencias laborales por género. Es decir, economía de los servicios, economía del conocimiento, son como conceptos emergentes eh, en los cuales ahora veremos que se Depositan ciertas esperanzas en que ejerzan efectos sobre ciertos aspectos, especialmente sobre diferencias laborales por género. Bueno, pues nuestra primera motivación sería conocer algo acerca de la relación entre servicios, te nuevas tecnologías y diferencias salariales entre hombres y mujeres. En ese sentido, en la literatura económica. ...o alguna literatura económica señala cómo tanto los servicios como las nuevas tecnologías... Eh, ...en principio atesorarían ciertas capacidades potencialmente para reducir las diferencias laborales por género... ...en la medida en que incrementan las oportunidades laborales de las mujeres. Es decir, lo que se defiende sería la idea de que tanto los servicios... Cómo las nuevas tecnologías sesgarían su demanda de empleo hacia ciertas cualificaciones, competencias, comportamientos, respecto de los cuales las mujeres presentarían una posición relativamente mejor que los hombres. Y sobre esta idea sería posible esperar que la expansión de los servicios y la aplicación de nuevas tecnologías trabajasen en la dirección de favorecer el empleo de las mujeres y, a través de esa vía, reducir las diferencias laborales y, en concreto, las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Eso sería, digamos, una de las cuestiones que nos interesa analizar. Es interesante darse cuenta que el concepto de servicios y el concepto de nuevas tecnologías coinciden en el concepto de servicios intensivos en conocimiento. Es decir, se trata de un tipo de servicios especialmente vinculado con las nuevas tecnologías de la información. De forma que nos parecía que analizar los servicios intensivos en conocimiento podía ser una buena herramienta de análisis para analizar cómo los servicios y su naturaleza y cómo las nuevas tecnologías y su naturaleza ...podían influir o no sobre las diferencias laborales por género. Bueno, pues esto sería la primera gran motivación del trabajo. Servicios, tecnologías, los keys y, cómo todo esto, podemos averiguar si influyen o no. Si influyen todo lo que esperamos o influyen más o menos de lo que esperamos... ...afectando o modificando el gap salarial entre hombres y mujeres. La segunda motivación, eh, bueno, antes de empezar, antes de llegar a la segunda motivación, sería interesante, eh, yo creo que asegurarnos de saber en qué consisten, qué son los servicios intensivos en conocimiento. Los servicios intensivos en conocimiento es un tipo específico de actividades, de servicios que básicamente se definen o se diferencian porque guardan una muy estrecha relación o una relación especialmente cercana con procesos como el, la generación de conocimiento, la innovación o la tecnología. Sería la parte de los servicios más estrechamente vinculados con el desempeño, con el desarrollo de estos procesos. Serían, o lo que la literatura subraya, es que este tipo de servicios estaría... ...dando fundamento a los procesos de crecimiento económico. Ya sabéis que el crecimiento económico se basa en productividad, en tecnología, en innovación, en conocimiento. Bueno, pues básicamente la definición o la acotación de servicios intensivos en conocimiento... ...lo que intenta es identificar aquellas eh, actividades de servicios que se vinculan especialmente con conocimiento e innovación... ...y tecnología. En términos de medición, pues eso se concreta en que Eurostat cuando intenta... ...o cuando quiere medir la intensidad tecnológica de la rama de actividad... ...pues sobre diferentes criterios establece o clasifica las diferentes... ...ramas de actividad en función de si sus productos son muy contienen en gran medida nuevas tecnologías o, por ejemplo, utiliza, utilizando criterios de cuál es el nivel cualificativo de su empleo, establece el, la cercanía o la intensidad con que las diferentes ramas de actividad se relacionan con estas nuevas tecnologías. Bueno, pues la consecuencia de esa medición, entre otras cosas, es, digamos, que, la definición de los servicios intensivos en conocimiento. Responderían a esta composición, serían actividades de servicios que producen un servicio que contiene o que se relaciona muy cercanamente con las nuevas tecnologías o serían servicios que emplean con más frecuencia de lo habitual empleo altamente cualificado. Bueno, pues estos serían los, servi los servicios intensivos en conocimiento y su importancia se fundamenta sobre su relación ...con el conocimiento, la innovación, las nuevas tecnologías. Bueno, pues conocer cómo este, este sector tan especial influye o puede influir... ...sobre las desigualdades laborales por género sería nuestra primera motivación. La segunda motivación, es, digamos, se deriva de la propia definición y de las propias características... ...de eh, lo que son los servicios intensivos en conocimiento. Hemos dicho que los KIS se diferencian o se identifican... ...por ser servicios fundamentales en relación con el crecimiento económico. Facilitan y fundamentan en gran medida los procesos de crecimiento económico. Se vinculan con tecnología, con innovación, con generación de conocimientos. Por estas razones... El análisis y la investigación centrada en los keys es muy amplia. Actualmente, analizar los keys, digamos que ocupa un lugar central dentro de ciertas líneas de trabajo de la investigación económica. Se analiza cómo estos sectores o cómo estos servicios propician esos procesos de conocimiento, innovación y tecnología. Sin embargo, a pesar de ser sectores ...clave para la investigación económica y claves para la actividad económica... ...conocemos mucho acerca de tecnología, innovación, conocimiento y KIS... ...pero no sabemos nada acerca del de contexto laboral de los KIS... ...y por tanto el contexto laboral donde ocurren esos procesos clave. Sabemos que la innovación, la tecnología, el conocimiento ocurren especialmente en los KIS pero no sabemos en qué contexto laboral ocurren esos procesos. Por tanto, una segunda motivación de la investigación sería vamos a conocer en cierta medida o vamos a conocer algún aspecto de ese contexto laboral de los servicios intensivos en conocimiento. Ya que son tan relevantes, vamos a aportar conocimiento respecto de esos servicios desde la perspectiva laboral. Uh, y la tercera motivación pues, se fundamentaría básicamente en eh, nuestro interés en analizar servicios, tecnología, los keys, en relación con las desigualdades laborales por género, en relación con un caso nacional como España, en donde estas variables justifican o digamos que eh, la evolución de ciertas variables… Eh, ...motivan en, especialmente este trabajo... ...es decir, eh, la relación entre KISS, tecnología, servicio... ...y gas salarial es interesante en sí mismo... ...pero especialmente bajo nuestro punto de vista... ...para el caso de España, en la medida en que ciertas variables... ...o todas las variables implicadas en el análisis... ...registran una evolución específica y diferencial... ...o especialmente interesante... ...en el caso de nuestro país. Por ejemplo, si observamos el primer gráfico superior... ...pues tendríamos la evolución o la forma en que el empleo vinculado... ...con los servicios intensivos en conocimiento... ...como ha evolucionado en España y en el resto de Europa. Vemos que eh, en, en España el empleo en KIS... ...el empleo vinculado a servicios intensivos en conocimiento... ...está creciendo más intensamente o, en cierta medida, más intensamente que en el resto de países europeos. De forma que la brecha entre el punto inicial y la situación actual se está estrechando. Por tanto, una variable importante para nuestro análisis, como es el empleo en KIS, en España está creciendo o ha crecido... ...más intensamente que en el resto de países. Y más claramente... Si observamos el segundo gráfico de la parte superior, pues veríamos que es especialmente adecuado o especialmente interesante analizar el caso español cuando lo que nos interesa son desigualdades laborales por género. En España, las diferencias salariales o las diferencias laborales entre hombres y mujeres resultan especialmente intensas, especialmente altas y ...también especialmente persistentes. Es decir, en este gráfico superior de vuestra izquierda... ...lo que tendríamos sería una medida... ...del de grado de desigualdad laboral en el mercado de trabajo... ...medido a través de la segregación... ...que calculamos mediante el índice de Duncan y Duncan. Si observáis, la línea azul sería la segregación... ...la segregación laboral en los países europeos... Y observaríamos cómo esa segregación, pues, de manera moderada pero constante, se está reduciendo en los últimos años. Y, sin embargo, observaríamos cómo, para el caso español, la segregación no solo no desciende, sino que es, ha, se ha incrementado de forma muy intensa y solo se quiebra ese crecimiento con la llegada de una crisis económica masculina como la que, hemos, como la que estamos experimentando. Por tanto, la tercera motivación sería, esto es interesante en sí mismo, pero además nos interesa llevar a cabo este análisis para el caso español, porque los KIS están experimentando un crecimiento más, que, más intenso en España que en el resto de los países y España es un país donde la desigualdad entre hombres y mujeres resulta especialmente notable y, por tanto, justifica... El llevar a cabo este tipo de análisis. Bueno, pues lo siguiente que podríamos hacer sería dotarnos de un cierto marco teórico. Eh, si lo que queremos analizar es gas salarial por género, por qué mujeres y hombres ganan diferentes salarios, pues estamos obligados a revisar la literatura respecto de por qué de las razones que se esgrimen desde la economía para explicar ese resultado. Bueno, pues eh, esa sería la siguiente tarea de la ponencia y lo que, si os parece, lo que podemos hacer es pasar revista muy rápidamente las principales ideas existentes desde la economía para explicar eh, por qué las mujeres habitualmente ganan menos salario que los hombres. Bueno, pues esta diapositiva lo que, lo que intenta es resumir en cinco grandes ideas los eh, hitos fundamentales explicativos de las diferencias salariales por género. El punto, ¿por qué pensáis que un hombre y una mujer, o por qué pensáis que en España una mujer gana menos salario que un hombre? ¿Alguna idea inicial de...? Eh, ¿qué razón pensáis que explicaría que los hombres ganan como un veintipico por ciento más que las mujeres por llevar a cabo el mismo trabajo? ¿Sí? ¿Por antes España vivía en un modelo patriarcal? Por ejemplo, porque España vivía en un modelo eh, patriarcal de el breadwinner, La, el hombre se encarga de... ...del trabajo fuera de casa, la mujer del trabajo doméstico... ...existe una forma de dividir el trabajo dentro y fuera del hogar... ...eso sería una primera idea y para adecuarlo a mi diapositiva... ...pues diría que a lo mejor en relación con el trabajo doméstico... ...y el trabajo remunerado, mujeres y hombres poseen diferentes preferencias... ¿no? ...aunque seguramente que eso es complicado de defender pero es posible que los hombres, os, ahora veremos por ahí, la identidad masculina conduce al trabajo remunerado fuera del hogar y la identidad femenina conduce a trabajar en, en casa cuidando a los hijos y solo si es compatible trabajar fuera del hogar. ¿Alguna otra idea explicando que los que os licenciéis... ...varones ganéis un 20% más... ...que las que os licenciéis... Eh, ...mujeres... ...otra idea... Mm, ...que hay que admitir... ...es que es posible... ...que hombres y mujeres sean distintos... ...es decir, es posible que... ...mujeres y hombres... ...reciban diferentes salarios... ...de forma justa porque... ...mujeres y hombres presentan... ...distintas características... ...es decir, es posible que en términos medios... La mujer media en España pues, posea un nivel educativo distinto a los hombres o posea un número de años de experiencia laboral distinto a los hombres o que, eh, eh, o que tenga una edad media distinta a los hombres. Bueno, pues además pues, sería posible, yo si quisiera explicarlo, pues consideraría primero la idea de que eh, el modelo ...digamos, de trabajo, el modelo de social de cómo se organiza el trabajo... ...dentro y fuera de la familia, pues puede influir explicativamente... ...y también incluiría la idea de que es posible de que las mujeres... ...presentan características mejores o peores que los hombres, pero distintas. Y alguna otra hipótesis importante, la hipótesis más relevante... ...la, la que siempre debería salir en primer lugar... Por ejemplo, es posible que las mujeres ganen menos que los hombres debido a que las mujeres están discriminadas. Es decir, no solo es posible que mujeres y hombres tengan distintas características personales o distintas distinta preferencias con la reproducción, con la familia, etcétera, sino es posible que los hombres discriminen a las mujeres o el mercado de trabajo discrimine a las mujeres. Bueno, pues básicamente esas serían las tres grandes ideas, eh, en, digamos, coloquialmente hablando, explicando por qué es posible que o por, cómo podemos explicar que las mujeres y los hombres tengan distintos salarios. En primer lugar, porque sean distintos en cuanto a características y a preferencias. Es posible que, eh, no es el caso, pero es posible que las mujeres inviertan menos en educación que los hombres y, por tanto, sean menos productivos y, por tanto, tengan menor salario. O es posible, eso no es, es, los datos no confirman esa hipótesis, sino todo lo contrario, pero podría darse ese tipo de situación. Mujeres y hombres ganan distinto porque poseen características laborales distintas. Esas características determinan productividad y, por tanto, salarios. Otra idea, preferencias. Es posible que hombres y mujeres tengan distintas preferencias respecto del de tipo de trabajo que desean. Es posible que los hombres solo pensemos en salario y las mujeres piensen en eh, compatibilizar trabajo doméstico, trabajo remunerado y, finalmente, piensen en salarios. Es posible que mujeres y hombres tengan distintas preferencias respecto de los puestos de trabajo aceptables en función de las características de esos puestos de trabajo. Bueno, pues, tendríamos ahí un primer gran bloque de hipótesis que sería existen diferencias salariales porque mujeres y hombres presentan diferencias en características o en preferencias. Y, alternativamente, tendríamos la otra gran hipótesis que sería la discriminación. Hombres y mujeres presentan las mismas características, tienen las mismas preferencias, pero sin embargo sus características y preferencias son remunerados por el mercado de trabajo de forma distinta. Es decir, por algún motivo las, las mujeres reciben menos remuneración por sus características que los hombres. Y sería la tercera gran idea, que sería la idea de la discriminación. Por tanto, podríamos decir... Eh, si queréis alguna aclaración puntual respecto de alguna referencia bibliográfica, pero en general podríamos decir que para explicar diferencias salariales entre hombres y mujeres tenemos que mirar características laborales de hombres y mujeres, preferencias laborales de hombres y mujeres y, finalmente, lo más difícil, ser capaces de medir si existe discriminación. Bueno, pues esta, esta simplificación sería, eh, en grandes líneas, la evolución de la teoría económica... ...intentando explicar eh, las, el gap salarial entre hombres y mujeres. Ahí tenéis algunas referencias y algunos conceptos un poco más sofisticados... ...como la identidad de género o la hipótesis de la evolución. Pero, en definitiva, lo que vendrían a decir es hombres y mujeres... ...cobran diferente porque son distintos... Por, ...por características... ...o por preferencias... ...o siendo iguales... ...alguien discrimina a alguien... ...o un colectivo es discriminado... ...y lo único que sí me gustaría... Eh, ...subrayar de esta diapositiva... ...que un poco como que me he saltado ...sería la idea de... ...la última línea que sería la idea de los factores... ...pre-market... ...es decir, hasta hace poco tiempo... Eh, en, desde la economía pensábamos que todas las variables que influyen en la explicación de por qué las mujeres cobran menos que los hombres eran variables que se determinan dentro del mercado de trabajo, como que un hombre y una mujer antes de ir al mercado de trabajo son iguales, entran al mercado de trabajo y en su experiencia laboral ciertas variables se determinan de forma distinta para los hombres y para las mujeres. Bueno, pues recientemente se apunta la idea de los factores pre-market. Es posible que esas variables ya estén determinadas cuando los hombres y las mujeres llegan al mercado de trabajo. Es posible que, eh, es posible, por ejemplo, en la penúltima línea, la literatura dice que las mujeres ganan menos porque son peores compitiendo o porque son peores negociando. Es posible que esa, esa peor capacidad para competir, si es que es cierta, y esa peor capacidad para negociar no se determine en el mercado de trabajo, sino que se determine antes del mercado de trabajo. Por ejemplo, es posible que los padres influyan en la forma en que hombres y mujeres forman sus preferencias, por ejemplo. O es posible que el sistema educativo trate de forma distinta a mujeres y a hombres. Bueno, pues la última idea sería la posibilidad de que no todo se explica dentro del mercado de trabajo, sino es posible que el, la explicación provenga, al menos parcialmente, de antes del mercado de trabajo. Bueno, pues esto sería eh, un resumen de las ideas fundamentales explicando la, el gap salarial. Y este va a ser el esquema teórico básico que utilizaré, ...o que hemos utilizado en todos los análisis que ahora vamos a ver. Es decir, en lo que resta de ponencia vamos a ver eh, básicamente qué análisis hemos hecho... ...básicamente medir gap salarial entre hombres y mujeres y después intentar explicarlo. Y para intentar explicarlo lo que vamos a intentar es identificar... ...qué parte de las diferencias podemos decir que se deben... ...a diferencias en características o preferencias... ...y qué parte de las diferencias de salarios... ...no pueden ser explicados por esas variables... ...y por tanto, podríamos pensar... ...que se vinculan con discriminación. Eso va a ser, básicamente, nuestra metodología, digamos, teórica. Medir gap salarial entre hombres y mujeres... ...y ver qué parte de, esa, de ese gap salarial... ...se debe a características... Y qué parte no se debe a características y con todas las reservas pensar que parte de ese componente no he explicado se vincula con discriminación. Bueno, pues eh, con más detalle lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho eh, fue todo esto. El objetivo sería, en el recuerdo de arriba, el objetivo del trabajo sería averiguar hasta qué punto los servicios y los kits reducen... Gap salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Medir y explicar el gap salarial para diferentes definiciones sectoriales. Gap salarial y su explicación para servicios, no servicios, para los KIS y para el resto de servicios no KIS. Y vamos a ver lo que nos sale, lo comparamos y obtenemos conclusiones. ¿Qué tipo de análisis son los que hemos hecho? Pues básicamente tres tipos de análisis. El primero, empezando por vuestra derecha, el primero, medir el gap salarial. Es decir, eh, cuánta es la diferencia de salarios entre hombres y mujeres en servicios, no servicios, en los keys y en los no keys. El segundo análisis, pues, explicar esos gaps salariales. Para eso, ¿hasta qué punto eso es de gap salarial se debe a diferen diferencias en características o preferencias o quizás discriminación? Y para eso, pues lo que hemos hecho es estimar ecuaciones de salarios y, posteriormente, pues la descomposición de Saka Blinder, que lo que me permite es saber de estos 500 euros de gap salarial qué parte... Se puede explicar por el hecho de que mujeres y hombres son distintos en características y que parte no puede ser explicado. Y, por tanto, puedo empezar a pensar que ese segundo porcentaje puede deberse en parte a discriminación. Y el tercer análisis, lo que intentamos es averiguar la existencia de una característica importante del gas salarial, como es la existencia de techo de cristal. ...es decir, hasta qué punto en los servicios, en los no servicios, en los quis y en los no KIS ...observamos techo de cristal o, por el contrario, en algunas de esas definiciones no se observa. Techo de cristal implica que las mujeres, cuando progresan en su, en su nivel salarial... ...enfrentarían dificultades progresivamente mayores. Cuando la mujer progresa en su carrera profesional... Y en su retribución, progresivamente enfrentaría mayores diferencias salariales y, quizás, mayores niveles, eh, salariales, mayores niveles de discriminación. Bueno, pues para hacer este último análisis, pues de, eh, estimaciones y descomposiciones cuantílicas, que lo que nos va a permitir es hacer lo mismo que con Osaka Blinder, pero para diferentes puntos de la distribución. Yo voy a, explicar, voy a medir el gap salarial en diferentes puntos de la distribución salarial y voy a descomponerla y voy a ver hasta qué punto esa diferencia se explica por características o no por características. Y voy a ir viendo cómo esos resultados cambian cuando yo me desplazo desde la parte baja de la distribución hasta la parte más elevada. Bueno, pues estos son los tres análisis que vamos a hacer. Bueno, pues rápidamente los datos, la encuesta de población activa de 2010 para algunas cosas descriptivas, pero básicamente la encuesta de condiciones de vida para eh, el periodo 2009-2012, eh, definiciones, los keys definimos los keys de acuerdo con Eurostat, la, forma que, la diapositiva que vimos antes, Eurostat define los KIS de una forma concreta. Esa es la forma que adoptamos para definir esa, esa definición sectorial. Y después, en cuanto a las estimaciones, pues la variable explicar, pues el salario neto mensual y, como variables explicativas, pues si lo que queremos es ver características personales y profesionales, pues un conjunto de variables y familiares, ¿no? como apuntó por ahí alguna asistente, pues, un conjunto de variables personales, familiares y profesionales. Variables personales, pues tendríamos el sexo del entrevistado, la edad, eh, la nacionalidad y el nivel educativo. Como variables familiares, pues tendríamos el estado civil, si tienen descendientes, y eh, el resto de variables, pues serían variables que intentan aproximar no de una forma muy apropiada, pero que intentan aproximar características de los puestos de trabajo y, por tanto, intentan aproximar el hecho de que las mujeres y los hombres tienen distintas preferencias por los puestos de trabajo. Eh, tarea de supervisión, tamaño de la compañía, el tipo de contrato, el tipo de jornada y, por último, la ocupación. Bueno, pues lo que vamos a hacer es medir las diferencias de hombres y mujeres en cuanto a salarios mensuales netos y descomponerlo y saber hasta qué punto se explica por qué mujeres y hombres se presentan diferencias en este conjunto de variables y qué parte no vendría explicado por este conjunto de variables y, por tanto, tendríamos que pensar en quizás en discriminación. Bueno, pues vamos a ver los resultados y eh, a qué conclusiones nos lleva bueno pues aquí lo que tendríamos serían los resultados del primer análisis es decir lo que queremos es medir el gas salarial entre hombres y mujeres y eh, son salarios netos mensuales son euros y tendríamos la desagregación para servicios no servicios, para los kis, para esos servicios tan especiales eh, y para el resto de servicios no kis. y tendríamos ...pues la retribución para todo el empleo... ...para hombres y para mujeres. ¿Qué es lo que apunta este primer análisis? Pues una conclusión en principio eh, positiva. Ahora veremos cómo los servicios... ...y especialmente los KIS... ...se asocian con mejores salarios... ...para las mujeres... ...y se asocian con gaps salariales más reducidos... ...entre hombres y mujeres. Por ejemplo, por ir más rápido... Si nos fijamos solo en la tercera columna, que sería las retribuciones de las mujeres, pues vemos que las mujeres que trabajan en los KIS serían las mujeres que obtienen una mayor retribución. Y por el contrario, pues los servicios no KIS serían las mujeres que obtendrían una menor remuneración. Los servicios tendrían una remuneración las mujeres ligeramente por encima del conjunto del empleo. Si nos fijamos, por ejemplo, en la última de las columnas, tendríamos el gap salarial en términos porcentuales. Bueno, pues el gap salarial más estrecho, 19%, se obtiene para el empleo kis, para los servicios intensivos en conocimiento. Y el gap salarial más amplio, de un, casi un 50% pues, se obtendría para, la, para el caso de los servicios no keys. Bueno, pues la conclusión sería, pues parece que las tecnologías, los servicios aproximados a través de los KIS, sí que parece un buen instrumento, una buena perspectiva para dar soporte a mejoras en la posición salarial de las mujeres y reducir los diferenciales salariales ...entre hombres y mujeres. Pero esta conclusión vamos a ver que solo se soporta... ...en este análisis descriptivo y que el resto de análisis... ...se van a encargar de matizar en buena medida... Este, ...esta primera conclusión. Bueno, pues aquí tendríamos la, el siguiente análisis... ...el segundo análisis, lo que nos planteábamos era... ...explicar los gaps salariales, es decir... ...aplicamos o saca blinder para saber qué parte de los gaps salariales se deben a que hombres y mujeres presentan distintas características y qué, partes, qué parte no vienen explicadas por esas diferencias en características. Tendríamos en la penúltima línea un componente explicado y en la última línea un componente no explicado. Bueno, pues para la primera, el primer círculo rojo nos vendría a decir que para el conjunto del empleo el 33% del gas salarial que yo observo para el conjunto de la economía se explica porque mujeres y hombres presentan distintas características, pero el 66% de esas diferencias no se explican por esas características. Se pueden explicar por muchas cosas, pero nos gusta pensar que, de alguna forma, este porcentaje de no explicado nos informa de que, de que existe discriminación y que esa discriminación es importante. Existiría mucho matiz en esta afirmación, pero podemos identificar el componente no explicado como un indicio de que existe discriminación. Bueno, pues aquí tendríamos los resultados de SACO Blinder para el conjunto del empleo, para los servicios y para los no servicios, y en la siguiente tendríamos los resultados para el empleo quis y para el empleo eh, para el empleo y para el empleo no quis. Ah, ¿Cuáles serían las cuál sería las conclusiones fundamentales de este segundo de este segundo análisis? En primer lugar, si bien si vemos la primera de las líneas dentro del círculo rojo, vemos que el componente explicado en ningún caso, salvo el último de los salvo el empleo no quis en ningún caso, ese porcentaje es mayoritario, es decir, eh, el gap salarial, las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a características y preferencias, no son el componente fundamental explicando diferencias salariales. Por el contrario, es el componente no explicado el componente más importante, más explicativo de esas diferencias. Por tanto, si queremos explicar ...gap salarial entre mujeres y hombres, es cierto que diferentes características son importantes... ...pero no, pero debemos pensar en cosas distintas a que mujeres y hombres son distintos. Mujeres y hombres, aun siendo iguales, reciben diferente trato salarial. El componente no explicado siempre es el componente más importante. Y, por tanto, la discriminación explicando el gap salarial... Es una idea interesante y es una idea importante. Y es importante no solo en el empleo total, sino también en los servicios, respecto de los cuales teníamos ciertas, ciertas perspectivas o ciertas esperanzas de que corrigiera la situación. Y también respecto de los keys, los KIS, que sería esa gran oportunidad para que las tecnologías modifiquen la demanda de empleo a favor de las mujeres pues tampoco consigue corregir sustancialmente la importancia de ese componente no explicado y, por tanto, también en los KIS, en los servicios intensivos en conocimiento, es posible afirmar que existe discriminación en contra de las mujeres explicando la diferencia salarial. Así que la primera conclusión, pues sí, es posible que los KIS mejoren... La situación laboral de las mujeres, la segunda conclusión, sí, pero persiste discriminación y además en niveles muy relevantes, muy importantes. Y el último, vamos, si queréis pasamos a este, el último, la, el último análisis pues sería esa descomposición por cuantiles para ver si existe techo de cristal o, por el contrario, pues existe para el conjunto de la economía, pero en los keys no existe techo de cristal. ¿Hasta qué punto los keys, si bien no son capaces de reducir muy sustancialmente el gap salarial, sí son capaces de modificar una característica muy importante del gap salarial, como es la existencia de techo de cristal? Bueno, pues aquí tendríamos los resultados de... ...llevar a cabo estas descomposiciones... ...y básicamente lo que nos dice es... ...por ejemplo esta línea lo que nos diría es... ...la forma en que el gap salarial... ...evoluciona o cambia... ...cuando yo, eh, cuando yo transito... ...desde la parte baja... ...de la distribución de salarios... Hacia, ...hacia la parte alta... ...es decir aquí vemos que... ...el gap salarial... ...para las mujeres que ganan poco sería este... ...y que cuando yo me desplazo hacia mujeres que ganan más salario... ...pues cómo evoluciona ese gap salarial respecto de los hombres. Esto sería esta primera línea. Aquí tendríamos cómo evoluciona... Eh, eh, ...digamos la parte explicada por características... ...y aquí tendríamos cómo evoluciona la parte explicada por discriminación. De, de forma que sabemos... Cuando diferenciamos entre tipos de mujeres en función de, en función de su nivel salarial, pues tendríamos el gas salarial, tendríamos hasta qué punto se explica por características y hasta qué punto se explica por discriminación. O hasta qué punto no se explica, no se explica por características y yo eh, me atrevo a afirmar que se debe a, a, a discriminación. Bueno, pues, si nos fijamos en, esta, en este primer gráfico, que sería el empleo total... ...pues, ¿qué pensáis? ¿Que existe techo de cristal en el empleo total en España o que no existe? Es decir, la idea es, existe techo de cristal si las mujeres, cuanto más progresan en la escala salarial... ...mayores dificultades salariales eh, enfrentan. Si yo soy una, una trabajadora poco cualificada con poco salario... Mi gas salarial con un hombre es menor, pero si me voy cualificando y progreso en la escala salarial, mi diferencial y mis dificultades salariales aumentan. A la vista de este gráfico y, por ejemplo, de esta línea que sería la evolución del gap salarial, eh, de, la, de, la, de, la, de toda la diferencia, ¿qué pensáis? ¿Que para la economía española existe derecho de cristal o no existe? Aquí el diferencial tiene es esta magnitud, cuando yo voy aumentando el nivel salarial, el diferencial aumenta hasta este punto. Bueno, pues para todo el empleo parece que o está contrastado y este análisis lo confirma que en España sí existe techo de cristal. Es decir, las mujeres se enfrentan progresivas dificultades o dificultades cada vez más intensas cuanto mayor es su nivel salarial. Bueno, pues lo importante de este último análisis es comprobar que esta pauta, es decir, que existe techo de cristal para el empleo total, pero también para los servicios y también para los servicios intensivos en conocimiento. Es decir, también en ese tipo específico de servicios, eh, más cualificado, eh, más basado en trabajo no manual... ...en conocimiento, en información, en tecnologías... ...también en ese tipo de sectores... ...potencialmente más favorables para las mujeres... ...también persiste la observación... ...de techo de cristal... ...de forma que... ...podríamos decir que tampoco desde este punto de vista... ...los keys responden... ...a la expectativa inicial de que... ...podríamos corregir mediante su expansión... ...o su incentivación... ...podríamos corregir o podríamos observar una corrección de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Bueno, pues para terminar, si tres, yo creo que tres ideas muy sencillas, muy claras. Eh, hipótesis inicial, hasta qué punto en España existen muchas desigualdades laborales entre hombres y mujeres... Eh, especialmente o también desde el punto de vista de los salarios, eh, hasta qué punto podemos pensar que la economía de los servicios, la economía del conocimiento y, por tanto, los KIS, los servicios intensivos en conocimiento, van a ser o pueden ser una oportunidad para reducir sustancialmente las desigualdades que observamos. Pues, de acuerdo con nuestros análisis, sí es cierto que los keys mejoran en cierta medida eh, la situación laboral de las mujeres o la, mejoran la situación salarial de las mujeres, pero tanto en los servicios como en los keys persisten en gas salarial, persiste discriminación y persiste techo de cristal. De forma que nuestra conclusión pues, sería un tanto eh, ambigua. Es cierto que son sectores donde la mujer encuentra un lugar más favorable, pero desde luego que no son sectores en los que podamos confiar la total corrección y eliminación de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Por tanto, la idea sería, no podemos confiar pasivamente en que el cambio sectorial o el proceso de crecimiento económico haga desaparecer por sí mismo la desigualdad, sino que debemos seguir confiando en aplicar políticas específicas para corregir desigualdades laborales por género que persisten en los sectores más vinculados con servicios y con nuevas tecnologías. Y nada más. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, eh, ahora, igual que antes, se abre un turno de preguntas para que... Venga, nos callamos un momentito. Venga. Bueno, muchas gracias por ajustarte al tiempo. Tenemos, yo creo que 15 20 minutillos para hacer alguna pregunta, por si estáis interesados en alguna cuestión exacta. Ahí, Almudena... Muchas gracias por la pregunta. Eh, es evidente que entre la diapositiva de marco teórico, donde considerábamos eh, características laborales, preferencias por los puestos de trabajo, luego por abajo aparecía identidad de género, luego más abajo aparecía preferencias sociales y atributos psicológicos. Es decir, la teoría económica apunta muchas variables que pueden estar o que seguramente están... Eh, ...actuando en la explicación de las diferencias salariales ...y ese marco teórico comparado con el bloque de variables... ...que luego finalmente somos capaces de incluir en, el, en las regresiones... ...pues si yo comparo el marco teórico muy rico en variables... ...con las que yo finalmente soy capaz de introducir... ...pues evidentemente la conclusión es que eh, en ese componente no he explicado... ...evidentemente falta, aparte de discriminación... ...faltarían muchas cosas, es decir, todo lo que son preferencias eh, por los puestos de trabajo... ...pues eh, las introducimos digamos, con un conjunto de variables muy pobre, las preferencias sociales... ...o por ejemplo las ideas de políticas de conciliación, todo eso sabemos que está ahí actuando... ...pero eh, no somos capaces de incluirlas en nuestra regresión, por tanto sabemos que ese componente no he explicado aparte de discriminación, incluye variables no consideradas e incluye errores de medición de las variables y quizás, seguramente, también un componente que sea de discriminación. Pero estoy si de acuerdo en que faltarían muchas, variables, faltarían muchas variables para poder decir o para poder atribuir el 100% de este componente no explicado se corresponde estrictamente con discriminación. Falta, pues, por ejemplo, política de conciliación, sería una variable fundamental. Pero nuestro problema es que tenemos una base de datos con una información disponible y la utilizamos de la forma más eficiente, pero eso nos permite considerar cierto tipo de información, pero no otra. En cuanto a las preferencias, la forma en que la economía mide preferencias, eh, pues yo distinguiría entre dos tipos de preferencias, ...las preferencias por el tipo, por las condiciones laborales del, del puesto de trabajo... ...del puesto de trabajo, es así que se aproximan, de, tenemos información respecto de condiciones laborales... ...tipo de jornada, tipo de contrato, eh, cómo se organiza el trabajo... ...tenemos información para saber si esas características configuran un cierto tipo de puesto de trabajo... ...y las mujeres y los hombres lo prefieren por igual o de forma distinta... Pero más controvertido, más complicado es el último renglón que puse en la diapositiva de, de marco teórico, que serían preferencias sociales, atributos psicológicos, si las mujeres compiten mejor o peor que los hombres, si negocian mejor o peor que los hombres, si se relacionan igual o, o mejor o peor con el riesgo. En principio, hasta ahora, lo que yo he leído es primero se miden mal y lo que se está intentando es mediante experimentación, mediante eh, experimentos, eh, someter a mujeres y hombres a experimentos, por ejemplo, a juegos de cartas, de apuesta, en los que tengan que jugarse un dinero ficticio y ver hasta qué punto mujeres y hombres eh, apuestan con más riesgo o con menos riesgo. Es decir, básicamente sería una parte de la literatura muy emergente y actualmente se intenta aproximar mediante experimentos en laboratorio o mediante experimentos de campo ¿Una pregunta más? Eh, ¿Los análisis que, que tiene el informe son del 2010, ¿no? Son del 2010, sí el... Bueno, son 2009, 2012 realmente Sí, si ahora, en, sabe usted, si en 2014 se han cambiado algunos datos? Es decir, si por ejemplo el techo de cristal se ha reducido o pues, mm. si Pues de forma concreta no lo, no lo sé, no te puedo contestar de forma concreta, pues sí, eh, eh, se han producido este tipo de cambios, pero mi opinión es que seguramente, con toda seguridad, se han producido cambios eh, eh, en el sentido de maquillar de alguna forma las diferencias salariales. Es decir, lo que se ha encargado de la crisis, es decir, la crisis ha sido, al menos 2007-2010, ha sido una crisis básicamente masculina y solo a partir de 2010 la crisis ha afectado tanto a hombres como a mujeres. De forma que, es decir, en 2007-2010 lo que se ha derrumbado es el empleo masculino en la construcción y, por tanto, eso ha modificado la segregación que observamos, por ejemplo, y no tengo datos respecto de salarios, pero yo supongo que también en salarios ese componente masculino de la crisis económica seguramente que también se ha encargado de moderar estos resultados pero yo creo que lo importante es darse cuenta de que la crisis no está cambiando en ningún, tipo, en ningún aspecto estructural, sino únicamente eh, modera la desigualdad porque se distribuye de forma distinta entre hombres y mujeres. Cuando se recupere de la crisis, seguramente que todo, como la, la, lo que subyace permanece, pues todo volverá a unos niveles similares seguramente. ¿Alguna cuestión más? Me eh, ha eh, gustado mucho vernos parte lo había ya. Eh, lo curioso, lo que más ha sorprendido, no son tanto los kits como los no-kits. Los no keys. No has hablado de ello, sí. pero, pero realmente yo creo que hay pasado. Pues, es que eso es una, eh, con, una conclusión, realmente... Es decir, eh, hay que entender que nosotros en el proyecto lo que estamos buscando es los kits, los kits y de repente lo que nos sale es que los kits no introducen ningún tipo de diferencia y por tanto nos sentimos muy frustrados porque los kits no, no, no, no cambian nada o bueno, sí moderan pero realmente no se produce nada milagroso y sin embargo el sector donde no hay techo de cristal, donde todo cambia, pues es en los no -keys. entonces como que eh, es una conclusión no buscada y además un poco... Eh, ...que nos contradice, es decir, ¿no? porque eh, estamos, eh, apostamos los kits, empleo de calidad, cualificado, nuevas tecnologías... ...seguro que todo esto cambia eh, el, el empleo de la mujer y sin embargo sabemos que son los empleos menos cualificados... ...más tradicionales, la restauración, la hostelería, los servicios de siempre son los que, de eh, una forma insospechada, pues eh, presentan ese, esa diferencia... Ah, entonces, pues no sé, la idea sería, mujeres y hombres son iguales en el empleo menos cualificado o son menos distintos en el empleo menos cualificado, pero la cualificación, el pasar de los no-kiss a los kiss es lo que, está, lo que empieza a introducir eh, diferencias eh, entre hombres y mujeres. Es decir, a lo mejor entre una limpiadora y un limpiador existe muy poca diferencia en cuanto a evolución salarial, y sin embargo, eh, una doctora y un doctor, con su progresión económica, pues va a ser más adversa a, a la mujer. Pero pues, eso sí es. en otros sitios que no sean servicios? ¿En ¿Eh? otros sitios que no sean servicios? Pues sí, en el sector no, teníamos en los no servicios, que sería eh, básicamente industria, construcción y manufacturas. Digo, ¿intensivo en la claro. industrial? Claro, intensivo. pues ahí no. La verdad es que no lo tenemos, pero sería interesante ver, eh, ver la, in, la industria mmm, con mucha intensidad tecnológica, pues ver si, si también se produce ese tipo de resultados. So, lo único que hemos hecho es todo lo que no sea servicios lo hemos metido en un solo saco y pero sí que sería interesante ver si lo que, se, lo que ocurre con los servicios también pasa con la industria cuando la diferenciamos en, en función de su nivel tecnológico, que sería, sería interesante. una bueno, no se ah, eh, Sí, ¿no? El, el, el, quizás, quizás, yo creo que la, la investigación lo que parte de un supuesto muy muy naif, ¿no? Como decir, ah, pues el mundo se va a corregir solo porque como vamos a ir hacia los servicios, hacia hasta ahora la industria es el núcleo, la fuerza, el manejo de herramientas, es un mundo masculino, pero los servicios y las tecnologías convierten a, estas, a estos elementos en obsoletos, ahora lo importante es el conocimiento, la información y tal. Eh, la hipótesis naif sería, dejemos que las cosas ocurran y el mismo cambio sectorial el mismo cambio estructural de la economía se encargará de dar oportunidades a las mujeres y desaparecerá las desigualdades. Lo que introduce este, ese resultado es que eso parece que no va a ser así, sino que subyacen razones distintas a estas explicando las diferencias. Y en otros países, pues la verdad es que no lo sé. No sé si, si habría. es decir, sobre en causa de allá sí que existe, pero diferenciando en cuanto a KISS, es que respecto a KISS, otro, por sustentar mi investigación, otro activo de esta investigación es que los KISS eh, ocupan un lugar muy importante en la literatura de crecimiento económico, de economía de los servicios. Pero nadie se ha ocupado de preguntarse por aspectos laborales en relación con los kits. Toda la investigación es los kits y la tecnología, los kits y la innovación, cómo los kits favorecen el conocimiento y por qué todo eso se transfiere en crecimiento económico. Pero a nadie le ha interesado conocer cómo son laboralmente los kits. Entonces yo, desde luego, respecto de los kits en términos de salarios, no conozco ninguna... No conozco ninguna investigación. Muchos sí. son sí. Eh, sí, la verdad es que sí se podría diferenciar. La, la encuesta de condiciones de vida ...y... Y eso es una pregunta, ¿por qué no hemos considerado esa variable? Porque ahora mismo pues cuando me lo dices pues me parece que es una variable eh, muy, muy, eh, muy, muy inmediata, es decir, entre lo público y lo privado es cierto que existe, que existe una gran diferencia y sería, sería una, una mejora evidente de la, de la, del trabajo, eh. Considerar Sí, sí no es, yo creo que es más menor que en el sector privado, eh, aunque yo creo que es que progresivamente sí, más importante, a medida que a lo mejor también estamos asistiendo a una progresiva precarización de o incluso subcontratación del empleo público, o en todo caso se están modificando las condiciones de trabajo en el empleo público. Eh, en Madrid el 50% de los médicos no son funcionarios, el 30% de los maestros no son funcionarios. Es decir, mm. ese tipo de cambios en las condiciones laborales de los, del empleo público está conduciendo a incrementar o a acercar eh, lo que se observaba antes para el privado, pues también comenzar a observarlo en, en el sector público. Mm. Pero sí es cierto que es una variable que, que deberíamos haber intentado y ver, y ver lo que aportaba. Mm. También es cierto que, por ejemplo, la mujer eh, históricamente ha utilizado el sector público como vía de entrada al empleo y, por tanto, para el caso de la mujer es un aspecto in, especialmente importante. Si ¿Sí? hay grandes diferencias entre hombres y mujeres entre comunidades, o sea, dentro de los KIC, si hay grandes diferencias entre una comunidad y otra. Pues. Yo supongo que sí, eh, dentro del mismo sector, entre regiones, en la medida en que las regiones se diferencian en estructuras productivas, pues ya podemos inducir que también, eh, también por regiones se difer observaríamos u observamos distintas, distintos niveles de diferencias. Ahora eso siguiendo un poco el hilo argumental, de, el hilo argumental de la, de, del trabajo pues eh, seguramente que el empleo de mujeres y hombres por comunidades autónomas es distinto en cuanto a características a lo mejor el empleo de las mujeres más cualificado en Madrid que en, en, que en La Coruña por decir un ejemplo es decir, el esquema argumental de características laborales incluso sectores de actividad en la medida en que esas variables se distribuyen de forma distinta por regiones en España pues también sustentan que se observen diferencias en cuanto a este aspecto también por regiones. ¿Alguna cuestión más? yo una por la discusión del primer lugar. Y yo simplemente quería saber si en el sector GIS hay más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, eso. Pues sí es verdad que no he puesto descriptiva, pero es un sector en el que hay más hombres que mujeres. Pero.. Digamos que hay más mujeres en los KIS que en el empleo total. Es decir, que existiría una cierta, existiría una cierta sobre representación. Eh, es decir, más del 50% de las, del trabajo KISS son hombres, pero eh, las mujeres estarían sobre representadas en el empleo KISS. En, en las mujeres en el empleo KISS su porcentaje es superior a su porcentaje sobre el empleo total. Y además, en el descriptivo también se observa algo muy interesante, que es que, cuando miramos las características personales de mujeres y hombres en el empleo KISS, pues las mujeres tienen más niveles de estudio, las mujeres son un poquito más jóvenes, es decir, tienen mejores características personales y sin, embargo, y sin embargo, tienen más parcialidad y tienen más temporalidad que los hombres. Es decir, que incluso desde un punto de vista descriptivo, en los KISS, las mujeres tendrían mayores capacidades potenciales y, sin embargo, obtienen por tipo de trabajo, por tipo de contrato, también en los obtienen obtendrían peores resultados que los hombres. Entonces, eh, por no cerrar esta charla sin una afirmación tanto más desafiante, pues eh, ¿por qué no pensar en toda la economía feminista? ...que lo que nos dice es que más allá de características, preferencias, ...lo que eh, subyace a todo esto es que el, el lugar de trabajo está segregado por género... ...está organizado en torno al género... ...e incluso eh, aunque analicemos el sector de actividad más favorable... ...teóricamente y potencialmente a las mujeres... ...lo que eh, persiste serían unas relaciones laborales... ...una forma de organizar el trabajo digamos, distinto en función del género. Bueno, pues con esta conclusión yo creo que lo cerramos.